hola bienvenidas y bienvenidos mm, hemos llegado al fin de este primer ciclo de este primer ciclo pero aún tenemos eh, más el segundo ciclo ya está listo el tercer ciclo estamos afinando por ahí algunos detalles eh, y ya pronto estará listo también es decir que vamos a tener descubriendo la ciencia abierta hasta noviembre eh, sin problema así que eh, estén atentos pero hasta entonces Hoy vamos a cerrar este primer ciclo con broche de oro, con uno de los temas de la ciencia abierta, que apasiona a muchos investigadores, a muchas investigadoras. Me refiero a la ciencia ciudadana y participativa, una forma de eh, hacer ciencia que implican, como diría Julio Jaramillo, alma, corazón y vida. De esto se trata la sesión del día de hoy, experiencias de ciencia ciudadana en contexto escolar. La semana pasada, para quienes se lo perdieron, tuvimos una combinación exquisita, podríamos decir. Conversaron Javier Atenas y Daniel Orellana eh, sobre las habilidades críticas que deben de tener las personas que trabajan con datos. Eh, y un tema muy interesante sobre la ética de la investigación, eh, la ética de los datos, eh, como parte esencial del método de investigación, o como el método en sí mismo. Y bueno... Eh, no solo como un elemento más del proceso o una lista de checks que cumplir. Muy interesante, si se lo perdieron pues, eh, o lo quieren volver a ver, eh, recuerden que están grabadas las sesiones en el canal de YouTube de las, y de Facebook de las organizaciones que están impulsando este evento, el Hub de Innovación de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre y el Laboratorio Ciudadano Open Lab Ecuador. Eh, este evento tiene este formato, un formato ciudadano, con la rigurosidad también de, de, de nuestros, invitadas, nuestros invitados que están con nosotros haciendo posible este evento y con el gran objetivo de acercar la ciencia abierta no solamente a los docentes y a los investigadores, sino también a los estudiantes y a la sociedad civil, eh, al público en general. Eh, y recordar que la ciencia es un derecho y como tal todos somos responsables de que este derecho se cumpla. Eh, ok. Hoy, ¿qué tenemos para hoy? Eh, nos acompañan tres panelistas geniales eh, que nos contarán sobre tres proyectos: científicos de la basura, eh, piratas de plástico y pescadores de plástico, con eh, la genial moderación que tendremos hoy de Daniela Honorato. Eh, bióloga marina colaboradora del proyecto de científicos de la basura en chile que es un programa de ciencia ciudadana que coordinó durante tres años desde el 2016 al 2018 a nivel nacional e internacional y pues nada eh, bienvenida daniela nos complace tenerte hoy en esta sesión hola buen día muchísimas gracias francisco eh, bueno Buen día para algunos, buenas tardes para otros. Y muchísimas gracias primero que todo a Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre, a Fundación Open Lab Ecuador y al Hub de Innovación de Quito por esta invitación a participar en, en estas jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Bueno, como señaló Francisco, hoy conversaremos sobre ciencia ciudadana en el contexto escolar, pero principalmente queremos abordar sobre los desafíos y las oportunidades que nos ofrece a través de los aprendizajes y las experiencias de los tres proyectos que comentó Francisco, ¿ya? que son proyectos de ciencia ciudadana con escolares, y los cuales operan en Latinoamérica, en Alemania y en España. ¿ya? Eh, así que para esto hoy día nos acompañan representantes de estos tres proyectos, que son Martín Till, eh, Tim Kisling y Marichelle Abril. ¿ya? Eh, bueno, les voy a contar un poquito sobre cada uno. Eh, Martín Till es biólogo marino, es académico de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, Chile, y es director, fundador y director del programa de Ciencias Ciudadanas Científicos de la Basura, ¿ya? que es una colaboración de investigación entre científicos, profesores y escolares, y que tiene como objetivo caracterizar y comprender el problema de la basura marina. Por su parte, eh, Tim kisling es biólogo marino. Él trabaja en la Kill Science Factory de Alemania. El nombre original está en alemán, pero no lo puedo pronunciar. Y eh, eh, actualmente está investigando también la basura plástica en el océano y en los ríos, junto con alumnos y alumnos de colegios de toda Alemania, en el proyecto de ciencia ciudadana Plastic Pirates o Piratas del Plástico. Y Merichelle Abril es bióloga. Es investigadora en Ecología Aplicada y Cambio Global del Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, en España. Y es parte del equipo de coordinación del proyecto de Ciencia Ciudadana Pescadores de plástico que también investigan la basura en, eh, en ríos. Ya Entonces, eh, ahora les voy a comentar cómo tenemos estructurado este, este conversatorio. Eh, primero voy a dar la palabra a cada panelista van a presentar cortito sobre algunas características de la ciencia ciudadana con escolares. Y luego vamos a hacer algunas preguntas de manera interactiva para que también participe el público. Y entonces vamos a ir conversando y abordando estas preguntas a través del, de, lo, de las respuestas que nos proporciona el público. Entonces vamos a ir eh, interactuando ya de esta manera. Y luego, bueno, vamos a hacer una ronda final para compartir algunas recomendaciones desde la experiencia de los panelistas para hacer ciencia ciudadana en el contexto escolar. Y, finalmente, pasaremos a una ronda de preguntas del público, ¿ya? Así que ahora, entonces, los quiero dejar primero con nuestro primer panelista, que es Martín Till, que les va a contar un poquito sobre ciencia ciudadana. Adelante. Sí, hola, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. y Voy a tratar de compartir mi pantalla. No sé si estoy compartiendo ahora. Si alguien me puede confirmar que estoy compartiendo. Y que pueden ver mi pantalla, mi presentación. Perfecto. Ya, entonces, eh, yo quiero contarles un poquito cómo nosotros llegamos a hacer ciencia ciudadana en Chile con los científicos de la basura nosotros somos biólogos marinos y desde casi 20 años que estamos investigando esto y estos son algas flotantes que viajan por toda la costa de chile y cuando se desprenden estas algas del fondo con ellos viajan muchos organismos eh, con las corrientes marinas cuando nosotros iniciamos estos viajes inmediatamente también nos vimos confrontado con basura flotante y viajando a lo largo de los años por toda la costa de chile nos dimos cuenta también mirando las playas que había un problema serio de la basura en las playas y, y en las aguas pero preguntando qué es lo que se sabía sobre este problema todo el mundo sabía que hay basura pero no hubo ningún dato científico básicamente nadie sabía nada y esto era complicado porque si queremos resolver este problema necesitamos tener por lo menos conocimientos básicos y nosotros seguimos investigando nuestras algas pero en el año 2007 con algunos compañeros del laboratorio nosotros iniciamos este programa de científicos de la basura en las playas donde investigamos juntos con escolares esta problemática de la basura si hacemos investigación con escolares cierto de 10 a 18 años ellos no tienen formación científica entonces las preguntas que podemos atacar con ellos son preguntas sencillas por ejemplo qué tipo de basura hay o ¿De dónde viene esta basura? Y ahí vamos a hablar un poquito de las posibles pistas que se puede utilizar. Algo que es muy importante al hacer este tipo de investigaciones es que utilizamos una metodología estandarizada. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, arriba el mostreo de la basura en las playas. Y ustedes ven aquí pintado en la playa, cuadradas de mostreo de 3 por 3 metros y ven aquí escolares en coquimbo y a la derecha arriba ven escolares a 3.000 kilómetros más al sur en la ciudad más al sur eh, del planeta que es punta arenas donde ellos están haciendo el mostreo igual como los sus compañeros aquí en coquimbo en nuestra ciudad en el centro norte de chile al hacerlo de la misma forma ellos pueden directamente comparar sus datos y esto es un elemento muy importante dentro de la investigación científica cierto datos estandarizados teniendo este tipo de metodologías estandarizados nosotros podemos por ejemplo eh, atacar preguntas como estas cuáles son las playas más limpias o más sucias de la costa chilena y aquí vemos un primer resultado donde en esta investigación que hicimos en el año 2008 participaron eh, 1500 escolares de toda la costa de chile y ustedes ven aquí las cantidades de basura eh, ítems por metro cuadrado y el promedio nacional era alrededor de dos ítems por metro cuadrado un resultado muy importante si miramos los tipos de basura aquí a la derecha lo que han recolectado los escolares en las playas vemos en negro que hay mucho plástico por todas partes pero en las playas podemos ver que también hay una alta proporción de vidrio y metal y nosotros sabemos que vidrio y metal no flota entonces no puede haber llegado desde el mar y si tenemos al alto vidrio y metal en las playas tiene que haber sido depositado por la gente que visita las playas entonces los mismos usuarios de playa aquí son los que son eh, los que dejan esta basura y este es un resultado súper importante porque aquí ahora podemos pensar en soluciones cierto si sabemos quiénes son lo que dejan esta basura ahí, cómo llega, de dónde llega. Esta información también ha sido relevante y en el contexto de la ciencia ciudadana, ¿cierto? Siempre es importante el elemento de la ciencia, la pregunta científica, la cual queda al final validada por la publicación científica, donde nuestros pares de la ciencia han revisado esta información y lo han validado y con esto nosotros lo publicamos en revistas internacionales cierto donde está este nuevo conocimiento científico está disponible para gente para colegas y otra gente en todo el mundo y esto es algo que nosotros como programa hemos hecho de forma muy eh, importante y de esa forma hemos contribuido al conocimiento eh, científico sobre esta problemática en las costas de chile esta información también la hemos compartido y con esto estamos avanzando en el tema de las soluciones y una cosa que es muy importante también que junto con los escolares estamos disfrutando haciendo la ciencia y esto es un elemento también importante ellos saben que son parte de un estudio científico y lo hacen con mucho entusiasmo mucho rigor eh, y esto es lo que yo les quería comentar ahora Super, Muchísimas, muchísimas gracias, Martín. Y bueno, ahora pasaremos entonces a la siguiente panelista, que es Medicina Abril, y ella nos va a contar un poquito más sobre eh, las adaptaciones eh, necesarias o importantes de hacer para hacer ciencia ciudadana en el contexto escolar. Adelante, Mary. Hola, Hola, buenos días, buenas tardes. Ah, bueno, como comentaba Daniel, en mi caso pues os voy a explicar muy brevemente el objetivo del proyecto y después voy a abordar cuáles son los aspectos que creo que en nuestro caso han sido más importantes para, para poder llevar con éxito una iniciativa de ciencia ciudadana en el ámbito escolar. Y ahora, Daniela, si ¿sí tienes la presentación. Sí, la tengo aquí ya. Vale, perfecto. Vale, bueno, podemos pasar a la siguiente. Ah, bueno, El proyecto Pascados da Plastic ah, nace en 2018 um, porque desde, nuestra, desde nuestro centro de investigación pues, estábamos trabajando un poco en todo el tema de, de transporte de plásticos en los ríos y realmente vimos que faltaba mucha información. Y, y bueno, se nos acudió, se nos, uh, bueno, nos vino a la cabeza que podía ser interesante aplicar una uh, ciencia ciudadana en este ámbito y buscando iniciativas similares, pues encontramos el proyecto que ha explicado Martín de Científicos de la Basura y también el proyecto que explicará después Tim de Plastic Pirates y bueno, creímos que podía ser muy interesante pues aplicar, um, adaptar la metodología que ellos habían estado desarrollando con éxito a los ríos de nuestra región en y entonces, bueno, Pascados da Plástico es un proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito escolar que tiene como objetivo involucrar a los estudiantes en un proyecto de investigación real para explorar la contaminación por plásticos en, en diferentes cuencas uh, catalanas. Y bueno, en este caso, como se trata de ciencia ciudadana en el ámbito escolar, pues creemos que hay cuatro temas principales que, que nos han ayudado a, a obtener buenos resultados. ¿no? El primero de todo está en la siguiente diapositiva. Es el contacto con los centros. ¿no? Nosotros lanzamos una campaña de comunicación como Dando a Conocer el Proyecto a través de Twitter, de, de la página web, de los medios, pero es verdad que lo que más nos funcionó fue contactar directamente con, con los centros educativos que estaban localizados en... en en lugares cercanos a los ríos y sobre todo era muy importante el, el momento en que los contactamos, ¿no? porque el en nuestro caso, por ejemplo, en España, pues el curso escolar empieza en a finales de septiembre y los profesores ya empiezan a trabajar a inicios de septiembre. Pues contactamos con ellos a inicios de septiembre y de esta manera el profesorado fue capaz de poder um, incluir el, el proyecto en su plan de estudios y esto era algo que para ellos era como muy importante, ¿no? poder tener esta previsión de todo el año. Y bueno, en esta segunda edición donde han participado 25 institutos y alrededor de unos 1.000 estudiantes involucrados. Um, ahora sí, la siguiente... Bueno, otro aspecto que era muy importante también y que, y que ha funcionado muy bien, tal y como ya habían hecho previamente Tim y, y Martín, era la adaptación de los materiales didácticos, ¿no? adaptados al nivel académico de los estudiantes que estarán involucrados en el proyecto, que en nuestro caso eran estudiantes de instituto, de, que en España es de 12 a 16 años, y también a la disponibilidad de tiempo de los centros. Como os comentaba, para el profesorado que tienen un, un calendario muy apretado, es como muy importante poder tener muy claro el tiempo que va a suponer realizar esta actividad. Y entonces lo que hicimos es um, preparar esta guía de muestreo que incluía el protocolo de trabajo de campo, pero también actividades previas, actividades posteriores um, y este, esta guía la compartimos antes con el profesorado. Ellos lo revisaron y una vez la tuvimos revisada y vimos que, cómo adaptarle mejor a, al plan de estudios que ellos tenían a nivel académico y tal, pues ya la compartíamos y, y la validamos para, para, para el proyecto. Después en la siguiente, bueno, también preparamos un kit de muestreo, um, que esto bueno, ha funcionado bien porque ellos tenían ya preparado todo el material neces necesario para realizar la actividad. Aunque es verdad que también ha sido un factor limitante, ¿no? porque una vez se, se nos había terminado el presupuesto para los kits de muestreos, pues era más difícil involucrar a las escuelas. A la siguiente, vale, también preparamos un vídeo demostrativo que ayudaba a, a los estudiantes y también al profesorado a entender el protocolo de muestreo y diferentes tipos a ah, la siguiente... Sí, diferentes tipos de materiales didácticos que ya estaban preparados para que ellos pudieran utilizarlos, como una plantilla de póster científico para que ellos pudieran rellenar los, los datos con sus resultados, una, un PowerPoint con explicaciones sobre, sobre las evidencias científicas que se tenían hasta el momento sobre la contaminación por plástico en ríos y finalmente con todos los resultados que ellos habían obtenido pues hemos preparado un póster científico que ellos han podido colgar y compartir en, en sus centros. Y después, bueno, también lo que nos ha funcionado muy bien es tener una comunicación muy fluida con el profesorado. Es algo que, que supone mucho trabajo, pero realmente ha sido como algo súper clave. Y también la capacitación de este profesorado. ¿no? Antes de realizar el muestreo pues, hicimos diferentes webinars online donde explicábamos el protocolo y podíamos resolver dudas. Y también hemos tenido una carpeta virtual compartida, donde ellos han podido acceder a, a todos estos materiales didácticos y también compartir los resultados que habían obtenido. Y, bueno, a través de la página web, que también ha sido un elemento muy, muy clave, muy clave para, para esta comunicación fluida. Y ya está. Y aquí algunas fotos de los estudiantes. Y si queréis más información sobre el proyecto, pues en la página web que tenéis aquí la, la tenéis disponible. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Meni, por esta presentación. Y bueno, y pasamos a la última presentación de nuestros panelistas, que es la de Tim, que nos va a contar un poquito más sobre los desafíos que presenta eh, el coordinar este tipo de proyectos de ciencia ciudadana con escolares. Y Tim, te paso la palabra. Gracias, Tami. ¿Pueden ver la pantalla ya? Ahora sí. Vale, ok. Eh, bueno, nuestro proyecto se llama Plastic Pirates o Piratas de Plástico eh, eh, en español y por metodología es muy similar a los dos proyectos que ya se han presentado, los científicos de la basura y los pescadores de plástico. Y eh, quería mostrarle uno de los Plastic Pirates aquí en Alemania. Eh, pueden ser niños eh, grandes o niños niñas más chicos. Y eh, aquí se ven algunos Plastic Pirates muy felices después de su muestreo. Y hasta ahora hemos involucrado 15.000 estudiantes eh, y más de 7, 700 colegios. Y al final, hasta hoy en día, como pueden ver en este mapa, hemos obtenido mil puntos de muestreo. Y aquí pueden ver un mapa de Europa y este país que ya no se puede ver porque hay tantos puntos de mostreo es Alemania. Y pueden ver puntos en dos otros países, en Portugal y en Eslovenia en Y esos son los dos países que ya se han subido a esta campaña de los Plastic Pirates aquí en Europa. Y quería brevemente mostrar algunos de los resultados científicos. Hemos obtenido eh, dos estudios hasta ahora, y un resultado mayor del primer estudio es que la mayoría de los residuos que encontramos en la ribera proviene de los visitantes eh, que pasan un buen tiempo allá en la ribera y después dejan su basura aquí, como pueden ver, como son artículos de plástico de un, eh, un solo uso. Y el eh, resultado más interesante del segundo estudio es que hay como... Hotspots como puntos de contaminación muy importantes con microplásticos y la fuente más probable es la industria de plástico aquí en Alemania y aquí pueden ver la muestra más contaminada que hemos sacado en este proyecto que contiene más de 200 de estos peles que eh, fue sacado muy cerca de una, eh, de una planta de eh, industria de plástico. Bueno, esos fueron algunos resultados y los desafíos que encontramos en este proyecto de ciencia ciudadana son los siguientes. Por ejemplo, la com comunicación. ¿Cómo podríamos comunicar comunicarnos con cientos de profesoras aquí en Alemania? Eh, y yeah, es que decía hay que recibir muchos emails y recibir muchos emails tenemos una página web donde suben los datos pero muchas veces hay preguntas como han omitido enviar las fotos o nos falta alguna información sobre el sitio de mostreo, y estamos conversando eh, mucho con los profesores por email um, Aquí pueden ver un poco cuándo estamos enviando estos emails y coincide más o menos con el fin de nuestras campañas porque ahí los profesores y profesores suben sus datos a nuestra página web. ¿Cómo hacemos todo eso? Tenemos un equipo que trabaja, que involucra a estudiantes de la U aquí y que, que trabajan con nosotros en comunicarnos con las profesoras y profesores. Otro desafío que encontramos es la calidad de datos. ¿Cómo...? Podríamos obtener una buena calidad de datos eh, si no estamos presentes en el sitio de mostreo. Eso eh, fue una, un punto que teníamos que aclarar eh, cuando entregamos nuestro manuscrito a la revista científica. Y lo estamos haciendo como con, este, por ejemplo, punteo de eh, punteos que tienen que un mostreo, un punto de datos tiene que pasar. Eh, por ser aceptado a nuestro estudio. Inventamos este, este punteo de cosas eh, para convencer a las, eh, las revisoras de, de nuestro estudio. Y al final también es un desafío devolver los resultados científicos a los participantes, porque muchas veces aquí en el colegio, o bueno, de verdad creo que en todos los colegios del mundo, ahí hay personas que son eh, que por ejemplo son impacientes, que quieren obtener los resultados de su estudio después del próximo día o la próxima semana o por último en el próximo mes. Y nosotros como científicas y científicos muchas veces somos muy lentos con los análisis y nos demoramos mucho y por eso un desafío cómo llegar a un acuerdo del colegio don, con, con la vida rápida, no la el tiempo paso rápido, pasa rápido ¿ya? y la ciencia lenta. Y nosotros lo hemos intentado un poco de um, darles un vistazo, de, um, como una oportunidad que, que hacemos con los datos entre medio, por qué nos demoramos tanto, qué hacemos con los microplásticos, qué hacemos con las cajas que nos llegan de vuelta. E hicimos, por ejemplo, un video en YouTube que explica un poco sobre los resultados y cómo, cómo hemos obtenido los resultados. Y también tenemos una página en Facebook que es orientado hacia los profesores y profesoras que, después, que luego entregan la información a los participantes. Y bueno, eh, solo como un, un breve, eh, una breve sobrevista sobre nuestro proyecto para que ellas eh, reciben algo de vuelta. Bueno, ya eso fue mi breve presentación. Super, muchas, muchas gracias Tim. Y bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Eh, ahora entonces, como comentaba antes, vamos a pasar a una, a una fase algo más interactiva y para eso entonces voy a presentar eh, yo una presentación que, en la que tenemos preguntas eh, que el público la idea es que responda a través de Slido, ¿ya? Eh, vamos a ver si esto funciona. Ahí, bueno, ahí está mi presentación. ¿Se ve o no? Francisco, no te escuchas. Perdón. Eh, eh, el típico mute. Este, deberían hacerle un monumento al, al mute. Este, compártela para que, para, para que la podamos subir. Compártela sí, la pantalla. Me acabo la de dar cuenta de que dejé de compartir cuando terminé la de Mary. <risa> Ahora sí. Ya tenemos la presentación ahí, una presentación de lo que es la de Mérida. Sí. ¿Ah? No, no. La que se ¿Está? ve, sí, esa es la mía. Entonces, okay. ahora vamos a, a pasar a las preguntas para que el público eh, pueda participar. Y para esto, entonces, vamos a usar la plataforma Slido. Entonces, tienen que entrar. Espérenme, espérenme, que cargue esto. Ya. Yeah. Entonces hay que ingresar a la página slido.com y eh, ingresar el código que aparece, 249261, para contestar la pregunta que aparece en pantalla. Pero no sé si esto va a funcionar. Este, El código ponlo acá en el chat privado sí. para nosotros compartirlo en el chat de la comunidad. Ya. Yeah. Eh, y ya eh, para poder ingresar tienen que poner, eh, ya, ahí está listo, yo voy a poner el enlace en el chat de YouTube donde están mirándonos ya, súper y yo no puedo ver nada porque tengo el, la encuesta aquí encima listo, ahí está lo he compartido Uy, pero se me cambió la pregunta, no sé por qué. Ya, ahí sí. No. Entonces estamos viendo tu diapositiva que muestra la pregunta. Ahí sí, no sé por qué se había cambiado la pregunta. Listo, en el slide dice, ¿de qué forma piensas que los y las escolares pueden participar en una investigación científica? Esa es la primera pregunta que ya. aparece en el slide. Súper. Y bueno, ahí apareció la primera respuesta. ¿Ustedes también la ven? Eh, no, estamos ah, subiendo bien. solo la diapositiva. Pero debería aparecer automáticamente en la diapositiva en, en el. Que tienes que compartir la, la pantalla del, de los resultados. Ah, ya. Yeah. Pero si la estoy compartiendo. Eh, estamos viendo la diapositiva. ¿Pero se ven las respuestas que aparecen? Eh, no. Ah. No sé, ¿Qué pasa esto? Estás en eso? tu PowerPoint, Dani. ¿Ah? Tienes que. Tú estás en tu PowerPoint, yo creo, que tienes que descompartir y recompartir, creo. El slide, así es. Eh, hasta eso, hasta que Dani este, comparte, descomparte y comparte el slide. Eh, quiero. Bueno, tenemos 50 personas conectadas y. Tenemos saludos desde Quito, eh, evidentemente desde Ecuador, eh, Quito, Guayaquil, Ibarra, Los Ríos. Tenemos de Ciudad de México también algunos saludos. Tenemos de, de Argentina, del Rosario. Eh, bueno, también tenemos de Chile también, evidentemente. Eh, bueno, que nos mandan saludos y hacen comentarios. Y por ahí creo que hay, hay un, una pregunta que ha surgido... Eh, si, si gustan la, le, la leo ahora eh, María Guillermina eh, pregunta si han intentado trabajar en la co-creación de la pregunta de investigación con la comunidad escolar, si lo hicieron nos compartirían la, la experiencia pregunta María Guillermina de Sí uh -huh. es, es, es, Responde, María. Sí, yeah, adelante. Okay. Más, sí, yo tengo el... problemas técnicos aquí. No, pero ahí parece que están apareciendo las respuestas. Um, bueno, ¿Sí? de todas formas, es una muy buena pregunta. En el caso de nosotros, como de los científicos de la basura, nosotros podemos decir que nosotros invitamos a los escolares con sus profesores a sumarse a una investigación que nosotros hemos definido donde tenemos la pregunta, ¿cierto? Que sabemos que es una pregunta que requiere una respuesta y donde también hemos afinado la metodología y nosotros consideramos que esto es muy poderoso porque le permite a los escolares esta pregunta que también puede ser relevante para ellos, ¿cierto? Por ejemplo, la basura en su playa, de ir tomar las muestras, ver cuánto tienen en su playa y después, como todos utilizan la misma metodología estandarizada, ellos pueden usar sus datos y compararlo con los de otros lugares, con otras ciudades de Chile, incluso ahora que estamos también trabajando en otros países, con eh, otros países, ¿cierto? Y ahí pueden ver, oh, nosotros tenemos más basura o menos de estas cosas y de esa forma ellos eh, básicamente entran en un pensamiento científico pero basado en sus propias experiencias, en sus propios datos, ¿cierto? Y de ahí inmediatamente surgen nuevas preguntas que después ellos pueden responder. ¿Por qué tenemos tantos plásticos? ¿Por qué tenemos tantos vidrios? O, ¿O por qué nosotros tenemos mucho más basura o mucho menos basura que en otros lugares? Entonces, con esto, utilizando todos la misma metodología, nosotros les invitamos a hacerse las preguntas pero también a partir de estas experiencias nosotros los hemos incentivado de hacer sus pequeñas propias investigaciones según lo que lo que a ellos les inquieta en su colegio en su localidad y, y todo eso pero este proceso de generarse una propia pregunta es un proceso que también requiere mucha, mucha atención y yo siempre digo, yo, yo estoy básicamente haciendo ciencia desde 30 años o más y cada vez de nuevo este proceso de identificar la pregunta es un proceso que me cuesta cada vez de nuevo. Es lo más difícil que hay en la ciencia, definir una buena pregunta, tener la pregunta clara. Entonces nosotros también visualizamos que ¿por qué no empezamos de forma más sencilla con una pregunta que tenemos nosotros, que tiene, tiene una metodología que ya les permite responder a esa pregunta y darle con eso este nivel de satisfacción de poder responder la pregunta? y de ahí uno puede avanzar a ya pues, ahora pensamos en nuestra conociendo este proceso pensamos en, en nuestra propia pregunta pero quiero advertir que este proceso es muy muy difícil y mejor empezar nosotros siempre empezamos pequeño fácil chico y después avanzamos a las cosas mayores. Y hacer una buena pregunta es una cosa mayor. Eso. Super. Muchísimas gracias, Martín, por esa, por esa respuesta. Eh, mira, no sé muy bien cómo servir porque tengo, sigo teniendo problemas técnicos. Estoy aquí luchando con el tema del Slido porque no puedo ver nada en el computador más que las respuestas de Slido. Y, y bueno, estamos aquí con Francisco por interno tratando de solucionar esto. Sí, puedes ir leyendo las respuestas, no es problema, este, lo que va poniendo la gente, mientras igual siguen las personas ingresando, no, no no, es problema. No la podemos presentar, los resultados en pantalla, pero los podemos leer, no hay problema. Ya, fantástico. Mira, son varias respuestas. <risa> eh, dice, a través de sus investigaciones, publicando los resultados estamos respondiendo a la pregunta de cómo piensan que los islas escolares pueden participar en una investigación científica, eh, incorporando contenidos a las currículas escolares, planteando sus inquietudes y preguntas, realizando trabajo de campo, aportando información sobre su vida escolar, aprendizaje sobre ciencia, recolectando datos, realizando la investigación, generando preguntas, participando en la metodología, tomando datos, analizándolos y difundiéndolos, eso está en gigante, <risa> eh, recogiendo datos, recopilación de datos... Bueno, hartos, hartas respuestas sobre el tema de, de recolectar datos, ¿ya? Eh, Y en base a esto, entonces, a, esta, a estas preguntas, a estas respuestas, más bien, ¿qué nos podrían comentar eh, nuestros panelistas acerca de, de cómo pueden participar entonces los escolares y las escolares en una investigación científica? ¿A quién le gustaría eh, tomar palabra primero? Bueno, Dani, tú dijiste algo sobre la eh, difusión de los resultados, ¿no? Que era un, en grande, parece. ¿Eso era este punto? No, el que está súper en grande dice, generando preguntas, participando en la metodología, tomando datos, analizándolos y difundiéndolos. Bueno, eh, bueno, yo quiero hablar sobre difundir los resultados. <ríe> okay. eh, en este otro punto, el martín ya estaba comentando algo, ¿no? Creo en uno de los puntos. Bueno, yo creo que una ventaja de la ciencia ciudadana es que no solo están los científicas y los científicos que podrían difundir los resultados, por ejemplo, y nosotros y nosotros lo eh, hacemos normalmente en revistas científicas, eh, pero que ciudadanos eh, están participando que están compartiendo sus resultados en su círculo de amigos eh, amigos y amigas en su familia y también por ejemplo con redes sociales y en los plastic pirates también por involucrar los, los eh, ciudadanos muchos eh, medios tradicionales por ejemplo radio la tele se interesaron por el proyecto y creo que por eso este proyecto tiene mucho más eh, difusión o publicidad que un proyecto normal que, eh, de ciencia creo que eso apoya también a, los, a la educación ambiental de la gente ¿no? y ojalá con esto podríamos empujar un poco eh, también la gente que, que toma el mando del país a involucrar leyes a generar leyes que podrían apoyar a resolver este problema de la basura creo que eh, para hacer mi punto, básicamente, es que proyectos de ciencia ciudadana tienen alta visibilidad eh, por involucrar a los eh, ciudadanos. Super. Muchísimas gracias, Tim. Y de hecho, ahí sí. pasas un poco a las siguientes preguntas. Así que ah, ahora... No, pues, no ¿puedo adelante, algo? Sí, por supuesto. Lo, lo otro que surgió, que escuché, es aportar datos, ¿cierto? Y eso es algo importante pero no aportar datos sin sentido sino lo más importante dentro de esto es que ellos saben a qué están aportando datos qué, qué es la contribución que ellos están haciendo a la investigación científica y aquí hemos escuchado varios proyectos donde participa no solamente un colegio en esta investigación sino múltiples entonces aquí si todos juntos aportan datos cierto nosotros somos una comunidad de investigadores que trabajamos en colaboración eh, y, y todos aportan un pequeño un pequeño set de datos pero con esto podemos responder preguntas muy grandes y, y esto es muy importante que los escolares que participan saben esto cierto porque esto para ellos es muy valioso saberlo y esto es una experiencia que nosotros siempre hemos hecho que los profesores que nos cuentan que sus escolares sabiendo que son parte de una investigación científica y una investigación científica grande donde participan muchos colegios se motivan mucho más cierto y, y, y le encuentran mucho más sentido en lo que están haciendo y en ese sentido esto de aportar datos involucra todo que ellos entienden la pregunta la problemática que ellos también ayudan en evaluar los datos y reflexionar sobre qué es lo que los resultados les quieren contar y en base de esto también que ellos empiezan a tomar acción porque aquí estamos investigando un tema que inmediatamente invita a la acción si yo detecto por ejemplo con mi mostreo cuál es la fuente cuál es el origen de mi basura yo puedo inmediatamente actuar y, y esto es también algo que nosotros incentivamos en, en ese sentido claro todo revuelve a esta contribución de datos pero es muy importante de darle sentido a esto no solamente ya datos por, por da, datos y después se dice muchas gracias niños y ahora hasta la próxima no ellos son parte de la investigación y, y en ese sentido es importante de involucrarlos en todos los niveles que tienen este tipo de investigaciones María Guillermina dice, gracias Martín por tu respuesta, sin duda es una de las actividades más difíciles hacer una buena pregunta de investigación. Es clave hacer camino en esa complejidad en el contexto escolar, dice María Guillermina. Súper, muchas gracias Francisco bueno, por estar leyendo ahí los comentarios y preguntas de nuestro público. Eh, bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. Creo que solucioné el problema técnico, espero... Así que veamos, Francisco, si se puede compartir la pantalla, porque de hecho ya tenemos una respuesta a la siguiente pregunta. Que es, ¿qué piensas que puede aportar la ciencia ciudadana a las y los escolares participantes? Tim ya había conversado eh, antes, comentado un poco sobre esto. ya. Y entonces ahora invitamos igual a nuestro público a, a comentar qué piensan que puede ser el aporte que le da a la ciencia ciudadana a quienes participan en ciencia ciudadana. Y bueno, ahí tenemos ya una primera respuesta, que es la conciencia de mejorar y apoyar el ecosistema en donde nos desenvolvemos. Sensibilización, sensibilización ambiental. Experiencia científica. Ustedes igual ven, ¿cierto?, la presentación con, la, con las respuestas, ¿no? Ya, súper. Entonces, bueno, ahí ya tenemos tres, tres respuestas. Y Dos, tienen eh, relación principalmente con lo que es el, el medio ambiente, porque, claro, los, los proyectos que nosotros estamos aquí presentando tienen relación justamente con, eh, con el medio ambiente. Y, bueno, no sé si van a ir llegando más, más eh, respuestas. Ah, sí, ahí llegaron. Mira, habilidades blandas como comunicación, análisis y trabajo en equipo. Y la conciencia de mejorar y apoyar el ecosistema en donde nos desenvolvemos. Ah, no, ese estaba antes. Experiencia respecto a temas como contaminación y cambio climático. Aumentar la participación de la comunidad en la solución de los retos sociales. No sé si aquí alguno de nuestros panelistas quisiera comentar sobre algunas de estas respuestas o también compartir un poco de, de su propia experiencia. Mary? Bueno, sí, no, yo iba a comentar que creo que uno de los puntos importantes que un poco ya se entrevé aquí es el tema de, de fomentar la cultura científica, ¿no? de cómo la ciencia nos puede ayudar a entender nuestro entorno y, y también a, a buscar estas soluciones a problemáticas globales, la mayoría, bueno, en este caso ambientales, ¿no? y nos puede dar pistas de cómo gestionar. Y creo que esto es algo que, que los estudiantes son muy conscientes ¿no? al final de, de este tipo de proyectos. Súper, muchas, muchas gracias. Sí, bueno, también. Ahí tenemos... a, ¿Ah? a, a, mí, a mí me parece también súper importante el comentario de las habilidades blandas, ¿cierto? Como comunicación, capacidad de análisis y especialmente trabajo en equipo, porque la ciencia hoy en día es un trabajo en equipo. La ciencia. Básicamente, cada uno tiene su diferente rol y, y, y en, en hacer sinergia, ¿cierto?, entre diferentes personas que tienen habilidades, capacidades distintas, nosotros eh, podemos hacer ciencia más poderosa. Y, y en ese sentido, esto, aprender de trabajar en conjunto, repartirse las tareas esto también me parece algo súper importante en, en esas experiencias especialmente en el contexto escolar donde donde ellos trabajan en pequeños grupos en estas investigaciones así esto de contribuir y fomentar la, las habilidades blandas también es un elemento muy importante dentro de nuestros proyectos <coughs> Muy, muy buena acotación, Martín. Tim, ¿tienes algo que agregar o pasamos a la siguiente pregunta? Eh, quizás brevemente, los escolares son eh, gente sin profesión todavía, ¿no? Así mostrarle un poco cómo funciona la ciencia, igual sería quizás un, un camino que podrían seguir y considerar una, una carrera científica, a lo mejor. Sí, definitivamente. Muy, muy buen aporte, Tim. Eh, y bueno, aquí también estoy viendo, por ejemplo, una de las respuestas que dice, encontrar soluciones desde la mirada de los jóvenes. Esa quiero rescatarla también porque tiene relación con la siguiente pregunta. Eh, porque, por un lado, claro, es, es, una, es una contribución a los propios participantes, pero también es una contribución eh, un poco más macro, ¿vo? quizás. A la, a la misma sociedad el tema de encontrar soluciones desde una mirada más, eh, más juvenil. Entonces, aquí, espero no tener problemas técnicos, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué piensas que puede aportar la ciencia ciudadana a la ciencia? Y vamos a hacerla un poco más amplia. Eh, entonces, ¿qué podría aportar la ciencia ciudadana a la ciencia, por un lado, y también a la, a la sociedad misma? <coughs> o sea, aquí veremos que no. Que nos comenta el, el público. Bueno, nuevos conocimientos. David ha dejado un comentario hasta eso. David Zambrano, Castellanos. Dice: Tenemos que seguir trabajando en disminuir la brecha de la cultura científica para con los escolares. Muchas veces tenemos la ciencia, pero no la forma en la que comunicamos la misma. Sí, bueno, eso también es un tema súper, súper importante, que quizás pueda abordar alguno de nuestros panelistas. Sí, <ríe> eh, más de adelante. todas formas. Que... Sí. Ah, más adelante, ok. Entonces, o bueno, si pero... quieres ahora, aprovecha, vale. Sí, eh, mientras que todavía están llegando las preguntas, ¿cierto? Esto... Yo creo que es un punto también súper importante que la ciencia comunique bien con, con la gente. Y, y ahí tim ya había mencionado algún punto muy importante que van a ser los mismos escolares que comparten sus resultados y sus interpretaciones cierto y también sus soluciones entonces con esto si ellos logran de entender eh, la problemática de evaluar sus resultados y de interpretarlos cierto esto es algo pero superpoderoso si ellos logran esto y además después pueden comunicar esto dentro de su entorno familiar con sus amigas eh, en su comunidad local entonces ahí hemos logrado muchísimo cierto porque ahí nos aseguramos realmente que esta comunicación entre la ciencia y la gente fluye y funciona y, y en ese sentido yo tengo que admitir yo soy más bien como un científico eh, tradicional en cierta forma y he llegado a la ciencia ciudadana casi como por casualidad pero trabajar con escolares y en la ciencia ciudadana me ha siempre obligado de tratar de comunicar las problemáticas y nuestros resultados en un idioma que la gente puede entender por lo menos yo tengo normalmente la percepción que me entienden y, y esto es súper importante y, y eso también ha sido un, un aporte muy grande a mi formación continua como científico que trabajar con escolares con científicos ciudadanos me ha obligado de tratar de expresar las cosas en una forma más sencilla para que la gente lo puede conectar con lo suyo y también lo puede entender. Y esto es súper, súper, súper, súper, súper, súper importante. Porque si tenemos una desconexión entre la ciencia y la sociedad, bueno, eh, hemos en algunos países eh, del mundo hemos visto a qué puede llegar esta desconexión entre la ciencia y la sociedad. Y, y ojalá que nosotros podemos lograr que con con la ciencia ciudadana logramos una mejor conectividad porque la ciencia y la sociedad es es entrelazado nosotros también como científicos somos parte de la sociedad cierto y la sociedad moderna depende de la ciencia pensamos en la en la pandemia hoy día de poco a poco nos podemos ya salir nuevamente de la casa y porque gracias a la ciencia que ha logrado de, de desarrollar en un tiempo récord cierto vacina vacinas Vacunas, eh, vacuna, vacuna, sorry. Yo siempre me confundo con eso. Pero eso, eso es lo importante y, y esta pregunta yo creo que apunta a eso, esa comunicación. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Martín, por, por tu aporte. Eh, porque definitivamente es muy, muy importante saber comunicar. O sea, una cosa es hacer investigación, otra cosa es comunicar los resultados. <risa> Y entonces pasemos ahora a, a la tercera pregunta que tenemos en pantalla, que ya se llenó de respuestas. Eh, estoy viendo que en general las respuestas apuntan hacia eh, generar nuevo conocimiento, generar evidencia científica, eh, difundir los resultados responder a las necesidades de la ciudadanía, comprender las necesidades sociales, etcétera. Eh, entonces, eh, quisiera, bueno, pasarle la palabra a quien quiera comentar acerca de estas respuestas y de, además, qué otras cosas podría aportar la ciencia ciudadana a la ciencia. Porque, por ejemplo, yo veo que aquí en estas respuestas eh, no se menciona, por ejemplo, el tema de las escalas, que es muy importante. Entonces, si es que alguno quisiera también comentar eso, sobre, no sé, la diferencia, por ejemplo, de hacer una investigación, un equipo científico, que normalmente es acotado, y el, el beneficio que nos da eh, tener científicos ciudadanos pudiendo muestrear en distintos lugares al mismo tiempo, en distintos, distintos momentos, eh, etcétera. Bueno, eso es lo que a mí se me ocurre, pero si a alguien se le ocurre también algo más que quiera comentar. Paso la palabra. Eh, Mary, te veo con cara de querer hablar o no. No, Sí, lo, lo que comentabas es verdad, ¿no? que la ciencia ciudadana nos permite tener datos a unas escalas espaciales y temporales mucho más amplias de lo que seguramente seríamos capaces un equipo de investigación de... de de un centro de investigación normal, ¿no? Y es verdad um, que sí, también es verdad que después hay toda la parte de validación de datos que comentaba Tim. Pero, bueno, al final sí que nos da la oportunidad de poder cubrir áreas uh, espaciales y temporales mucho más uh, grandes. Y no, a mí me gustaba esta del más acercamiento a la ciencia y perderle al miedo, porque es verdad es que yo creo que la ciencia ciudadana permite como acercar la ciencia a la ciudadanía, ¿no? Que es que normalmente es en la ciencia a cada vez menos se ve como esa imagen del investigador, ¿no? de la NASA en su laboratorio y en un mundo a aislado del resto y, y la ciencia ciudadana te permite ver que la ciencia uh, la podemos hacer todos y es algo que, que, que todos debemos tenerla cerca porque nuestro mundo lo entendemos así y buscamos soluciones a nuestras problemáticas con ella. Como bueno. Muchas gracias, súper importante ese tema. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta, esta pregunta? ¿Tim, Martín? Bueno eh, va en la misma dirección que dijo el Américo y también calza con el punto eh, los puntos de vista frescos creo en los plastic Pirates, por ejemplo hemos pensado un poco que eh, al sitio de nuestro cierto en eh, que vamos a decidir por ejemplo que los colegios tienen que ir a un sitio a un río más grande o más chico o cerca de una probable fuente de microplásticos y al final hemos decidido, bueno, cualquier eh, profesor o profesora puede hacer lo que quiera hacer, ir donde quiera ir, porque igual ya es bastante difícil el proyecto, ¿cierto? Y por eso hemos obtenido muestras de microplásticos de lugares donde nunca hubiéramos ido como científicas o científicos y hemos obtenido resultados muy interesantes. De hecho, esa muestra que yo mostré fue tomada en, en un río muy, muy chico, como de tres metros de, de ancho o algo así. Y creo que darle un poco de libertad a los eh, ciudadanos que participan en los estudios es igual importante en obtener... Eh, resultados nuevos y, de hecho, eso fue el resultado, en mi opinión, más interesante de todo el estudio, que los eh, little hotspots como las eh, los muestras más contaminadas, también pueden eh, venir de los ríos muy, muy chicos. Muchas gracias, Tim. Súper importante ese tema también. Eh, y bueno, también respecto a lo que tú dices, como de darle libertad a los científicos ciudadanos de elegir su... Eh, su sitio de muestreo, creo que eso también está muy de la mano con una respuesta que ahora, como que se agrandó en el, en el slide ¿no? que dice responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. Porque en el momento en que tú le das la libertad a los científicos ciudadanos de elegir el sitio de muestreo, ellos pueden ir a, a lugares que para ellos son más importantes, pues, los que tienen eh, más sienten más pertenencia eh, y por lo tanto pueden dar respuesta a necesidades más locales. Entonces, súper, súper importante, importante, digo, el, ese punto que tocaste. Y ahora, entonces, quiero darle la palabra a Martín, por si quiere complementar algo en este, sobre esta pregunta. Sí, yo quería hablar sobre una respuesta que ahora se ve más chica, pero que en realidad siempre yo me quedé pegado en esto, y esto dice inspiración. Y yo le quiero contar como una anécdota hace aproximadamente casi 10 años cuando hicimos el segundo mostreo nacional de la basura en las playas aquí en chile después tuvimos hicimos un congreso escolar donde bien vinieron representantes de todos los colegios de todo chile a nuestra universidad a compartir sus eh, resultados sus experiencias y aprender en conjunto y allí Habíamos invitado un colega, un investigador de Estados Unidos que ha hecho un crucero también por el Pacífico Sur, pero en esa oportunidad él nos contó de una expedición que él hizo eh, desde California a Hawái. Es como si ustedes van desde Valparaíso hasta Isla de Pascua, hasta Rapa Nui, ¿cierto? Más o menos esto. Pero esta expedición donde ellos también tomaron muestras de microplásticos y de todo eso lo hicieron con una balsa de botellas de plástico y en ese entonces el Marcos erickson compartió estas sus experiencias de este de esta expedición con todos estos escolares que vinieron a este encuentro nacional y fue impactante. Eh, el marcos no habla castellano habla inglés pero ellos lo entendieron perfectamente y al terminar él con su presentación ustedes no se pueden imaginar cuántas preguntas tenían estos escolares y esto fue al final de un día muy muy largo era como a las 10 de la noche donde ellos habían hecho una una feria científica en la playa en la tarde charlas y a las 10 de la noche todavía estaban al escuchar a este colega lleno de preguntas y de intereses y, y básicamente no lo querían soltar y, y en este mismo congreso también pasó una cosa después el día el siguiente día donde teníamos un documentarista que hizo documentaciones, que entrevistó al Marcos Eriksen, a los profesores y a los escolares. Y ahí hay una una escena donde están investigando a dos niñas, 12, 13 años en ese entonces. Y una de ellas dice al final de esta pequeña entrevista yo cuando grande quiero ser científica y esto es en realidad lo que a mí me, me indica esta inspiración al poder participar en una investigación científica al conocer el poder de esto y también reconocer que no es tan complicado hacer la ciencia cuando uno sigue ciertas reglas cierto y esta inspiración de trabajar en conjunto esto para mí también es un elemento súper súper importante eh, de la ciencia ciudadana y esta inspiración de, es también yo creo que un un importante aporte a la misma ciencia porque la ciencia también tiene que avanzar y la ciencia avanza cuando tenemos nuevas ideas nuevas preguntas ideas locas cierto preguntas locas que no nadie ha pensado antes um, y, y en ese sentido yo creo que la ciencia ciudadana también puede hacer un aporte tremendo a la ciencia en general Así, yo me quedé aquí con la pequeña palabra inspiración. Eso para mí es algo súper importante aquí. El María Carmen comenta, María Carmen Martínez hace un comentario que quizás tenga relación con lo que acaba de decir. Hacer ciencia en contexto escolar incide sobre todo en el desarrollo de actitudes proactivas, colaborativas y la formación de una ciudadanía participativa. No sé si quieren comentar. Bueno, ya comentó Martín un poco también, ¿no? Entonces, creo que, creo que tenía un poco de razón cuando invoqué a Julio Jaramillo con esto de alma, corazón y vida. Eh, que eso es lo que implica la ciencia ciudadana. Sí, por supuesto. Uy, muchísimas gracias Martín por esa anécdota, tremenda, tremenda anécdota. Los niños preguntando hasta las 10 de la noche al angloparlante. Eh, Francisco, no sé si hay preguntas en el chat de YouTube, alguna pregunta que podamos responder. Eh, bueno, dice, este, preguntas, no hay ahora mismo, no sé si al, quieran hacer preguntas, pues aprovechemos en los últimos minutos que nos quedan, alguna otra pregunta que quisieran hacer a los panelistas. Eh, Adrián Curti eh, eh, es, es, es otro de los fans de, de, de esta serie, que siempre está conectado con nosotros siguiendo las, las sesiones de Descubriendo la Ciencia Abierta, dice, la investigación debería fomentarse desde la escuela, eh, incorporando contenidos sobre metodologías científicas y prácticas científicas políticas científicas, eh, mejorar las políticas educativas. Es decir, como algo transversal, ¿no? el pensamiento científico, el pensamiento computacional, y así como el pensamiento computacional, el pensamiento científico desde la escuela. Claro, y, y también de una forma más integrada a la escuela. No solamente como se hace actualmente en, en muchas partes, que es como viene un proyecto y se inserta en la escuela, sino que, que sea más como parte del currículum escolar. ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo o pasamos, bueno, dándole un poco de tiempo a, a que puedan aparecer preguntas finales? Eh, no sé si alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo o les aprovecho a hacer la, la pregunta final sobre eh, si tienen recomendaciones particulares, lo que se les venga a la mente, para hacer ciencia ciudadana en el contexto escolar. Más allá de lo que de todo lo que ya hemos conversado, si es que tienen así como algo, algún tip. Eh, ¿No? Bueno, quizás empiezo yo o, o hacemos Ladies First. No, eh, no ok, entonces. Eh, mire, yo creo que primero empezar... Pequeño, cierto Empezar con con un ejercicio pequeño eso sería mi recomendación si hay un profesor aquí quien quiera hacer una pequeña investigación la recomendación empieza con algo pequeño eh, busca también consejo eh, busca quizás experiencias que ya han funcionado eso también es algo importante y yo eh, en lo personal, yo sé que hay mucha gente que, que aspira a lo que, lo que era la primera pregunta, ¿cierto? Esto de que los niños eh, participan en la generación de la pregunta. Pero también hay algo muy poderoso en tener una pregunta y ver cómo uno puede responder a esa pregunta. Esto es algo muy poderoso, aunque la pregunta quizás no es tuya, pero si dentro del, del trabajo tú haces la pregunta la tuya, ¿ya? y el tema, por ejemplo, de la basura o el tema de la biodiversidad es un tema de todos nosotros. El tema del cambio climático, ¿cierto? Todos son temas nuestros no podemos decir que no son de nosotros entonces podemos también tener preguntas ya predefinidos y a, a, eh, digamos a través de metodologías ya probadas responder esas preguntas y este proceso vea oh, aquí puedo responder una pregunta es genera muchas veces tanta satisfacción que inmediatamente surgen las otras preguntas de ahí ya pero surgen de una experiencia de un proceso ya donde yo ya he aprendido algo donde yo ya puedo decir oye yo ya hice algo de ciencia y no surge de la nada en ese sentido mi recomendación sería empezar con algo pequeño ya probado y de ahí avanzar después hacia lo más eh, complejo cierto eh, y, y eso yo diría es la es como yo digo en el fútbol cierto si uno quiere aprender a hacer a jugar fútbol uno tampoco empieza a tratar de aprender la tijereta que hace ronaldo sino uno empieza con las cosas más chiquitas más pequeñas más sencillas y así en la ciencia es lo mismo Empezamos con lo sencillo, logramos esa satisfacción y de allí avanzamos hacia el próximo paso. Eso sería mi recomendación. Tenemos una pregunta de Luis Buitrón. Yo creo que con esa pregunta del público cerramos las preguntas del público. Dice, ¿será pertinente incluir en el, en el currículo escolar a la economía circular como eje transversal? Uh. Esto. Esto, um, esto es una pregunta complicada y ahí no puedo dejar yo de nuevamente hablar yo porque qué es la economía circular esto hoy día es una palabra que se menciona siempre eh, especialmente en el contexto del uso de los plásticos y en el uso de los plásticos en realidad no hay mucha economía circular ni siquiera hemos logrado lo más sencillo de tener una verda, un verdadero reciclaje de los plásticos la gran mayoría de los plásticos no son reciclables ya eh, o son súper súper difíciles de reciclar entonces yo creo que ok podríamos incorporarlo pero ahí necesitamos también ser críticos, muy críticos, y no decir, oye oh, economía circular, eso es lo que tenemos que aspirar. Llegar a una economía circular, yo creo que es algo súper complejo, y, y, y que es hoy día muchas veces una economía circular, una economía que eh, se revuelve cada vez más rápido. Mi opinión al respecto es, tratemos de bajar un poquito las revoluciones a la economía especialmente la economía de las cosas y mantenemos quizás las revoluciones un poco más bajos porque cuál es el gran problema que cada cosa que tenemos lo queremos cambiar a cada rato después de un año este celular ya muchas veces es obsoleto y lo tengo que cambiar y en esto de tratar de hacer esto circular se pierde mucho ya entonces mejor hagamos una economía más pausada donde este celular puede funcionar cinco años o quizás diez años con esto yo creo que podemos lograr muchas cosas así yo invito a incorporar este concepto a discutirlo pero sea también muy crítico de este concepto. Eso sería lo que se me ocurre a esa pregunta. Genial. Uy, Francisco, estás hablando pero estás muteado. Para variar, para variar. <risa> si anotara las veces en que me ha pasado esto, ya los números enteros no no me alcanzarían no este a ver uh, hay un saludo hay una hay un comentario nada más de David Zambrano Castellano cien, eh, ciencia fácil y divertida para el interés de los niños y de las niñas incluirlos poco a poco en la metodología científica y que les ayudemos a responder sus preguntas sobre todo eso no a responder sus preguntas porque ese es el, el estado natural eh, a esa edad no es hacer preguntas <risa> Sí, tal cual. Eh, bueno, me no, imagino que no hay más preguntas, no hay más comentarios en el YouTube, Francisco. No, nada más. ¿Varíamos? Solo ah, saludos ya. y felicitaciones. Y muchas gracias por las respuestas. Súper, muchísimas, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, Francisco, por el apoyo ahí en, en el chat de YouTube. Y bueno, entonces, pienso que ya estamos eh, bien en el tiempo, entonces vamos cerrando. Eh, bueno, muchísimas gracias, Martín, por responder a la pregunta de economía circular, <ríe> que cuando la vi dije, uy, aquí nos alargamos, <ríe> porque es un tema, es un tema eh, complejo. Sí. Y podría hablar eh, media hora más o varias horas más sobre esto, pero mejor me quedo callado. No, estuvo súper bien, súper bien la respuesta. Y bueno, volviendo un poco al tema entonces de, de la ciencia ciudadana en el contexto escolar, para que vayamos cerrando, quisiera pasar palabra entonces a nuestros otros dos panelistas, Tim y Mary, si tienen algunas palabras de cierre, recomendaciones que se les puedan ocurrir, eh, lo, que, lo que quieran. <coughs> Nada, yo un poco en relación con este último comentario que había de, de Ivy, ¿no? Como que es importante a lo mejor proponer esta pregunta, pero después saber cómo puedes uh, captar la atención o, o hacer que, que ellos uh, mirar qué parte de esta pregunta es la que más les puede interesar, ¿no? Y estirar estos hilos para que se puedan... A involucrar en todas las partes de, del, del método científico ¿no? y, y, for, y, y que se sientan involucrados en toda la investigación y creo que esto es como algo ¿no? que, que científicos de la basura, Plastic Pirates y ahora también pescados de Plastic intenta y que al final se ve que, que funciona y que, y que es muy importante para fomentar la cultura científica y la sensibilización perdón, um, hacia el medio ambiente muy muy buen aporte muchísimas gracias Mary Tim algo para cerrar eh, vale creo que mi recomendación sería tomar los datos de los ciudadanos eh, tomarlo serio porque aquí en Alemania hay algunos proyectos que no investigan los datos que sacan los eh, ciudadanos pero los pero investigan los ciudadanos investigan preguntas como aprendieron algo cambiaron su vista a la ciencia eh, o tienen más eh, conciencia ambiental, ¿cierto? Y son preguntas muy, muy importantes, pero hay que tomar los mismos datos que sacan los ciudadanos muy serios, creo yo. Eh, Porque si no, ¿por qué hacemos todo el proyecto? Súper, sí, eh, también buen, buen aporte, buen comentario. Y bueno, ahí nada más como recalcar también la importancia de lo que tú comentabas antes, Tim, de. de Contar con métodos de validación y verificación, en el fondo, para, para justamente eso, po, para que los datos sean tomados en cuenta realmente. Y, Martín, ¿quieres hacer un, una última, un, un último, enviar un último mensaje? Sí, yo quiero incentivar a los profes y a los escolares a soñar. Porque la ciencia ciudadana, en, en, en muchos casos, es una ciencia para hacer un mundo mejor. Y yo les quiero invitar a todos a soñar y soñar en grande. Porque si trabajamos todos juntos, eh, yo creo que podemos lograr un mundo mejor. Y también creo que nos queda mucho trabajo todavía, si miro alrededor del mundo. Um, pero trabajando juntos um, es entretenido, es enriquecedor, ¿cierto? Y soñando en, en conjunto mucho mejor aún. Así, esto, soñamos de un mundo mejor. Muchísimas gracias, Martín. Tremendo mensaje para terminar y para cerrar este, este conversatorio. Um, <coughs> Así que bueno, ahora paso palabra a nuestro presentador. Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Eh, qué maravilloso escucharles eh, estas, esta historia. Eh, pareciera que eh, la ciencia ciudadana en un contexto escolar es como la clave como para darnos algunas luces. Eh, ¿Hacia dónde tendría que ir la ciencia ciudadana? Bueno, la ciencia en general. Eh, bueno, hay mucho mucho más por, por, por hablar y, y por hacer en ese aspecto. Gracias a, a, a las panelistas, eh, gracias también a ti, este, Daniela, por, por esa maravillosa moderación. Eh, y uh, pues... Eh, Estuvo circulando un enlace para las personas que quieren registrar su asistencia para un certificado. Recuerden que en el certificado de asistencia tienen que cumplir 10 de las 15 sesiones, eh, pero tienen que registrar su asistencia en la sesión en vivo. Y al final de los tres ciclos, eh, pues... Eh, eh, quienes hayan cumplido las 10 sesiones tendrán su certificado. Eh, y no se olviden de seguir eh, la web de las organizaciones que están eh, haciendo este evento posible, del S, del conocimiento libre.es, eh, y eh, también eh, los canales eh, eh, de difusión de Telegram, del Hub UIO, eh, y del S. Eh, que donde también se están eh, publicando los eventos que tanto el Hub como el Open Lab están haciendo eh, relacionados a eh, cultura libre, relacionados a innovación eh, y, y bueno, y ahora eh, pues nada, solo agradecerles a, a, a la audiencia también. Y la próxima semana arrancamos el ciclo 2 con la primera sesión que va a estar buenísima eh, sobre las dificultades para hacer la transición y barreras para hacer la transición hacia la ciencia abierta, con tres maravillosos eh, eh, panelistas, que eh, va a ser un, conversa un conversatorio que no se lo pueden perder, no se lo deben perder. Y nada, este, la web eh, la tienen ahí, openlab.es, cienciaabierta 2021 eh, donde estamos eh, constantemente actualizándola con las sesiones que van, van viniendo. Eh, entonces, si quieren saber más de la sesión de la siguiente semana, pues entren a la web eh, y conocerán de qué panelistas les estoy hablando. Entonces, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. gracias. gracias. gracias.